10 días nos vemos, nos vemos. Un destino, San Pablo, San Pablo. Después esperamos, vamos a ir a Francia, y de Francia a y ahí. Se viene Win -Me. Pero yo no puedo, dice, vamos, vamos, saluda, vamos, estamos Dale, Pancho, estamos casi que atrasados, pero estamos, estamos acá, estamos ahí, estamos ahí, ¿no? Es ¿no? pero un largo viaje para hacer todo esto para hasta Francia Bueno pues estamos a unas <coughs> 8 horas y media de, de llegar a Francia todo el máximo durmiendo creo que es hora de dormir todavía es un largo viaje pero Llegamos a Francia, vamos, vamos, vamos, vamos nosotros. Ya pasamos migraciones, estamos a... esperando un tren para que nos llegue a Terminal 2 y ahí tenemos alrededor de 4 horas de espera para el vuelo que tenemos a Amsterdam. Y ahí, ahí estamos a... más vamos. cerca de Windmill. Vamos, Chupa. bueno básicamente ya subimos las valijas al, al vuelo eh, bueno, tenemos unas horas para comer y subirnos al avión dentro de poco para ir a Amsterdam. Bueno, compramos la comida, también nos compramos un, el famoso spinner, ya tenemos un poco de diversión previaje, para tres, estamos tres horas así, así que dentro de un ratito de al avión. Amsterdam Amsterdam, último destino. Bienvenido. Bueno, está por estos días. Para jugar Windmill. Me llevo la valija y, y bueno, yo no sigo rota. ¿Está, está, ¿qué ¿Quién nos recibe? ¿Quién nos recibe? ¿No nos recibe? ¡Vamos! <risa> ¡Sorri vivo! ¡Ay, <risa> am Amsterdam! ¡Ah, no! ¡Ay, Amsterdam! ¿Como el guantó? el Estamos en el hotel de Amsterdam. <risa> ¡Vamos, <risa> vamos, vamos, vamos. vamos. que vamos a comer. Ya llegamos a cenar. Uh -huh. Los cinco bien repletidos. Y mañana toca turismo. Y después llamamos al premio de Windmill. Así que hasta mañana. Buen día, charrúa Estamos en Amsterdam. Vamos a salir a desayunar. Estuvo lloviendo. Está un poquito frío, pero todo bien. Y después vamos a recorrer un poco a Amsterdam. Bueno, ya desayunamos, eh, una cosa que aprendí eh, de Holanda, no se puede sacar fotos en tipo shops o tipo, tiendas, digamos. Para los que no vinieron nunca, está bueno. Ahora vamos a recorrer un poco Holanda. Bueno, vamos a entrar al Barrio Rojo, vamos a entrar un poquito, y no se puede grabar, así que les dejo unas imágenes de Holanda y nos vemos ahora. <música> Visitamos el Correo Rojo, nada de rojo, de mañana se ve que no hay nada. Eh, interesante, interesante, interesante lugar. De noche, capaz que se pone un poco más candente la cosa, pero no tenemos ni idea. No lo vamos a conocer de noche. Está lloviendo ahora. Ahora vamos a hacer un tour, free tour. Lo conseguimos, calculo que en español también, así que perfecto. 7, 21, 22, 29, 30, 31, 22. Vamos. 74, En medio del tour que estamos llegando la sub-20, la semifinal, ya no me huevo Acero. la de de Venezuela, pero creo que lo tenemos, lo tenemos. perdió por penales 4 o 3. Pero bueno, lucharon los chiquilines en semifinales, por lo menos. Algo es algo. Igual los chiquilines. Vamos a ver qué hacemos. decimos ¿No canales. ¿Hay ahí un botecito en el ¿no? no agua pero... Ya almorzamos. Nos encontramos con la primera charrúa perdida. Camí, vamos. Vamos a hacer el tour ahora por los canales de Amsterdam a bueno, ya estamos en el banquito. y sí, arrancamos para Windmill, vamos, arrancamos para Windmill, vamos en un Uber camino ahí, estamos a unos 20 minutos más o menos del predio, Toca de más cerca, vamos